Listo, ya volvimos. Esta es la segunda parte de eh, nuestro live en dos técnicas en simultáneo. Ya hicimos las dos bases en alambrismo con nuestra profe Betty. Estas son tres diferentes que se pueden tejer eh, con técnica Miyuki, que nuestra profe Jai, desde Bogotá, eh, está haciendo el segundo proceso. Les Voy a invitarla... Mientras nos volvemos a conectar, ya quedó guardada la primera parte, que es de las bases. Eh, ahorita en los comentarios les coloco todos los, los, los materiales que utilizamos, porque por, pues, con, por cuestión Uy, de tiempo eh, guardamos rápido. Entonces ya le estamos mandando la solicitud a Fai para seguir con el proceso. Eh, la profe nos estaba contando sobre eh, tus cursos Sí, entonces, para todas las personas que estén interesadas en este momento manejo eh, cursos virtuales son cursos que quedan eh, con clases pregrabadas eh, por medio de un acceso eh, por un link de gmail yo les hago llegar los videos y les hago el soporte por medio de, de el whatsapp en este momento solamente tengo eh, talleres eh, eh, online pero eh, todas las alumnas que lo han trabajado no han tenido ningún inconveniente con este proceso les ha ido muy bien porque son videos muy bien explicados entonces allí tengo hola mi Fanny, allí tengo todo lo que son bases las clases constan de los talleres constan de cinco de cinco clases diferentes donde van a aprender a hacer todo lo que son bases básicas en el taller inicial eh, aprenden a hacer las bases en rombo, unas bases eh, en gota, bases circular. Entonces, cualquier inquietud que tengan, pues por nuestras redes sociales, recuerden que mi, mi Instagram es BC joyería Artesanal. Eh, y aquí les dejo, igual ahorita en los comentarios dejamos el número de, de, del número de WhatsApp donde nos pueden contactar. Ya llegó Fai, que nos está haciendo un tejido. ¿En ¿Qué técnica es esa, Fai? Es una variación del, eh, la, del ladrillo. Una variación del ladrillo. Recuerden, esta bases se pueden tejer tanto por dentro como por fuera, ¿no? Entonces, ustedes pueden personalizar sus accesorios. Y pueden trabajar las técnicas, la que trabaja siempre se, se teje por dentro, ¿es técnica ladrillo? Perdón, ¿me dices? Fay, ¿cuando uno teje hacia adentro es técnica ladrillo? Sí, también. Ok. Entonces aquí Fay está haciendo una variación, ella ya dio inicio. En, en, en el anterior video quedó el inicio de cómo empezó ahí Fai a tejer uh -huh. y ya va a continuar Trabajando con tres delicas y subiendo por la última que insertamos, quedándonos como una especie de coronita. Voy luego a un poquito los comentarios aquí. Listo, okay. ahí para que vean bien cómo la técnica y ya luego activamos otra los comentarios cuando falla haya repetido unas tres veces. Puedes continuar, file Listo, entonces voy a insertar dos delicas luego de haber insertado por la última de las tres. Voy a insertar dos delicas, luego voy a pasar por debajo y voy a poner mi dedo para que las delicas no se me pasen al otro lado, sosteniéndolas, para poder jalar con mucha facilidad el hilo. Luego subo por la segunda delica. Ahí. Eh, eh. ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Lo ven bien ahí? Sí, ahí. Ok. Ok. Mucho cuidado al jalar porque se tiende a enredar con, con el tejido de arriba del alambre, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Con mucho cuidado. Y nos va quedando así el tejido. Luego otra vez cojo dos delicas de ahí para allá. Siempre que se empieza, se empieza con tres. En este caso la, para hacer las coronitas. Y luego se sigue de, de a dos. De a dos. Vuelvo y paso por dentro. Pongo el dedo para que no se me pasen las delicas. Jalo. Y subo por la última delica que meto, hacia arriba. Así hasta completar todo, hasta llegar hasta acá, el mismo tejido. Y vamos a hacer dos veces más y activamos comentarios para que la gente vaya preguntando y, y si tienen dudas, para irles aclarando las dudas que tengan. Mientras sí. termina este primer tramo de tejido. Listo ahí y podemos ir activando los comentarios. Pueden ir preguntando para mientras la profe eh, termina este primer paso les podamos responder porque luego viene otro paso con otra con otro material entonces necesitamos desactivar los comentarios para que los puedan ver bien. Y eh, nos preguntan que si se puede tejer con nylon también. Recomiendo el Farline. El nylon a veces podemos hacerle muy fuerte y más cuando estamos manejando herrajes. Puede romperse con facilidad. Les recomiendo, si quieren hacer algo parecido con el nylon, les recomiendo el Farline. Está disponible en Carol. Viene y... transparente y negro. Listo, y nos preguntan qué hilo estás usando en este momento. Hilo Miyuki, ya les muestro. Está este usando y, yuki. Súper. Eh, nos pregunta que si se puede tejer con aptan. Con aptan eh, no es recomendable. Prefiero eh, materiales exclusivos porque ellos vienen como con una cerita especial para que no se rompa tan fácil. Porque si utilizamos cualquier otro hilo, se puede romper con facilidad. Recuerden de que, que hay... las delicas. Ajá. Además de que imagino que por lo que viene acerado él desliza más fácil también, ¿no? Sí, y no se abre tanto, cuando se, se va deshilachando. Otro hilo se van deshilachando y se van dañando. Por el, el roce de las delicas con, con el hilo. Claro, el hilo se llama Miyuki, para las personas que están allí preguntando. ¿Qué referencia es ese color, Orfay? Nos preguntan. Cinco. No. Dame un segundo. La delica. Ah, la delica, ya voy. ese es el DB 1459, esa es el, el, la referencia del color. Sí, el like va a quedar guardado, ¿cierto? Sí. sí, ya la primera parte la pueden encontrar en nuestro fit, en el fit de Carol Shop, para, hicimos las la base. la bases. Esta. Esta es la que está tejiendo Fai desde Bogotá las acabamos de hacer. Sí, ¿Hacer como en la cámara o así está bien? ¿Si ¿Sí ven bien estás, grande? Ahí se ve bien. Ok. ¿Ya vas a cambiar de técnica o no te falta Todavía algo? no, todavía falta un poquito. Más o menos cuántas, eh, esas son como, ¿cómo se llama? Coronitas. Eso, coronitas, más o menos cuántas... Ok, años. bueno, yo las bauticé coronitas, en realidad no se llaman coronitas. Ahí fue <Hay> una variación <ríe> del tejido de ladrillo. Coronitas, uno las cuenta aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 coronitas. 16. Aquí sí, vamos sí, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De la base ¿o qué? Uh, es dependiendo uh, de lo que quieras tejer o sea si eso. quieres hacer más ancha uh -huh. la pueden hacer es más ancha la pueden hacer si más la completa si la base la quiere hacer más pequeña pues le teje menos eso ya a medida sí. que uno va tejiendo ya va mirando con el primer arete que saque ya mira cuántas debe hacer en el segundo uh -huh. yo siempre recomiendo eh, no sé si ustedes en, en miyuki tejen pero trabajar como paralelo en algunas cosas porque a veces sí. se nos olvida la cantidad que colocamos. Total. Es muy importante contar. Porque los Porque aretes tienen que sí. quedar okay. exactamente iguales, ¿no? Eso. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Los estoy midiendo. Pues yo tengo que abrir un poquito más el tejido. Aquí lo voy abriendo. Voy midiendo y voy abriendo para y que me quede perfecto. Contando que nos quede la misma cantidad, claro. Sí. Ahora... Bueno, vamos a comenzar con un nuevo tejido. Ya vamos a quitar los material. comentarios porque sigue un, come, un tejido diferente. Sí. Ya. Va. Bueno, entonces, salimos en esta última delica. Ya acabo de medir, dan 16 coronitas. Eh, voy a pasar por la delica que quedó en la parte de arriba, de esta manera, y luego voy a comenzar a coger las tilas. Uh -huh. Vamos a insertar una tila. Esta es la tila. Y la vamos a pasar por la otra delica que queda arriba, en las coronitas. Y vamos apretando muy suavemente. Y la vamos acomodando. Vamos a poner otra. Otra tila. Y vamos a la otra que está en la parte de arriba. O sea, estamos pasando solo por las... Eso. En intermedio de las de las de arriba. Vamos Super. a pasar así, mire cómo es se van quedando, van quedando bonitas. El mismo va abriendo el techo, se tejido, van abriendo. va calzando, ajá. Sí, eso, a mí, soy enamorada de las delicas porque ellas, ellas eh, calzan bien, o sea, ellas perfectas. son perfectas. Sí. Sí. Esa es una de las características de mi del mito okay. original. Porque, pues recordemos que hay muchas réplicas, pero eh, el plasmiduque original viene calibrado. Entonces, todas las délicas son exactamente iguales para hacer esta clase de tejidos que nos quede perfecto. Vamos corriendo el tejido un poco. Vamos ubicando. Y ya se, ¿Sí ven cómo se va viendo esta parte de acá? Perfecto. Sí. Se pueden hacer muchos tejidos con estos materiales. Yo amo esta técnica. Esta la confunden mucho con el peyote, pero es ladrillo. No, lo que hicimos al principio. aunque pero es, una, es variación. una variación porque queda un espacio, ¿cierto? Sí, es una variación porque le insertamos una delica de más. Uh -huh. Para que queden como coronitas. sí. A mí me gusta mucho para las pulseras, las terminaciones de pulsera en este tejido quedan muy lindas, pero me gusta más con rocalla, con rocallas quedan divinas, las coronitas quedan hermosas con rocalla. Para finalizar las pulseras, uy, quedan divinas. Todos estos productos eh. los, los consiguen en Carol. La referencia de este color de tila que estás usando, ¿cuál es? Ándale, espérate un momentico, mm, negra, pero no sé, esto fue un, un regalito que recibí, ah, okay, muy apreciado. Sí. Listo, pero Yo no las, sé si me esta la referencia en, el, en, el, en los comentarios. Sí, es negrita. Es un, pero no es mate, es brillante. Es brillante, negro brillante, uh -huh. sí. Ahí sí las quedo viendo esa. Bueno, tranquila. Se <risa> Entonces pues aquí ya terminamos la, la segunda hilerita. Sí. Aquí vamos a insertar otra. Y la última. La acomodamos, apretamos. Tienen que ir apretando con mucho cuidado porque a veces les hacemos mucha fuerza y se rompe el hilo, ¿no? O sea, uh -huh. es con delicadeza. Siempre con delicadeza. estamos esta me quedó un poquito torcida, entonces la podemos acomodar todavía. estamos allí y ya, se acomodó perfectamente. ¿Listo? ¿Y cuántas ventilas utilizaste más o menos? Estas utilicé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ventilas. Luego voy a pasar por dentro de la primera delica que insertamos. se me quiere enredar el hilo. Tienen que tener mucho cuidado con el hilo, con mucho cuidado van a jalar Aquí para puedes que puedes dar para que no se nos enrede el hilo tan fácilmente. Eh, descolgamos el hilo, dejamos que la aguja de eh, muchas vueltas porque se va entorchando. Esa es una gran recomendación. Otra recomendación, no usar mucho hilo. En este momento usé mucho hilo porque estamos en vivo y pues la idea es ahorrar tiempo. Pero la idea es que sea Normalmente eh, utilicemos. Eh, de pocas cantidades. Utilicemos un metro. Okay. Sí, ¿por qué? Porque se tiende a enredar. Si no, miren, vea, se enreda acá. Sí. Con mucho uh -huh. cuidado. Ahora ya y con y paciencia. Se... Ah, sí, esto, esto sí vos. es. Aprende una paciencia. 32 de... Y aquí te estás devolviendo. Sí, me estoy devolviendo para salir al otro huequito porque estas tilas tienen dos huequitos. Sí. Ahí yo les muestro aquí cómo es las tilas. Las tilas tienen dos huequitos. Uh -huh. Tienen dos huequitos. Por ejemplo, aquí tengo varios colores. Mire qué lindo color. Sí. Voy Miren esto blanco. Ay, este es hermoso. De Mire qué lindo, tienen dos huequitos. Entonces, la idea es llegar al otro huequito para comenzar a poner los drops. Ya les muestro cuáles a son los drops. otra que son los nuevos que llegaron en gotica, ¿no? Como unas Ay, goticas, ¿no? Ay, esos son hermosos. Sí. Son esos hermosos. se gustan más que todo para las terminaciones, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces. Vamos insertando los drops, mira, los drops son como unas, unas lagrinitas, se ven muy lindas. Entonces vamos a meterlas entre las tilas, en el espacio que quedan las tilas. Sí, ahorita Falla, a lo último vuelve y nos da las referencias de todos los materiales. Sí, sí. Este, por ejemplo, es 16. ¿Se cansan a ver? 16633. Uh -huh. Ese es el código con el que lo consiguen en Caro. Sí. 16633. Eh, Hilo Miyuki. Eh, se está tejiendo con Hilo Miyuki. Es el más recomendado. Sí, también puede también, ser con Farline. Far sí, sí, si sí, no tienen el hilo Miyuki con el con el nylon, pero el Farline, ¿no? Sí. Vamos a quitar los comentarios y ya podemos otra vez, para que vean cómo va tejiendo Fai. Sí. Recuerden que todos los materiales que está usando File son Miyuki, esa es la marca. Una se llaman Tilas, otras se llaman Delicas y los Drops, que son el nuevo producto que nos llegó. Que son las... Sí, son marca Miyuki. Uh -huh. Nosotros tendemos a... a no, eh, las alumnas me dicen mucho que, que confunden las delicas con Miyuki. Piensan que las delicas son Miyuki. No, es la marca. Sí. Entonces ahí solamente es pasarlo por... Por de arriba. El por el huequito que está en, en las delicas. Uh -huh. eh, perdón, en las tilas De arriba. Uh -huh. Y quedan perfectamente encajaditas. Ya, súper bonito y es fácil, ¿no? Es fácil de sí. hacer. Bueno, para sí. tejer rápido, yo soy sí. lentísima para tejer. Ahí nos están diciendo que... Si sí, sí, me hubieran puesto a mí a tejer, ya llevamos por ahí unos tres. No, y me están sudando las manos, estoy asustada, no. Se me Uy, reda el hilo. Qué asustada. estamos Ay, asustando, pai. Soy cobarde. <risa> soy muy cobarde. Bueno, aquí Te hemos terminado, rato. pero entonces lo que vamos a hacer es, eh, vamos a esconder el hilo. No me gusta hacer nuditos, no soy amante de hacer nuditos. Entonces vamos a finalizar insertando, otra vez como devolviéndonos en el mismo tejido que acabamos de hacer. Sí. Para esconder el hilito, cosa que si jalamos la última pieza no se va a venir y no se va a desarmar. ¿Listo? Pasamos si lo aquí. Hacemos todo, no hay peligro como que se desarme. No, si se devuelve. No. no, no, no, no, no hay, no hay peligro. Si lo pasamos, lo, si nos devolvemos lo suficiente no hay peligro. Como que enrearlo entre toda la devolverse volverse la pasando por varias partes Pero que el hilo, sí, hilo. Se quede viendo. O sea, sí, la idea es que llevemos la continuidad del tejido, cosa Ajá. de que no se vea algo extraño. Por ejemplo, aquí me no, estoy no volviendo por... por esto. Sí. La idea es que el hilo no se vea por ningún lado, ¿no? Se dan cuenta que casi no se ve el hilo, miren. Sí. Entonces ustedes prueban jalando esta última y ya no se viene ¿sí ven? lo cortamos y ¿cómo cortamos? voy a acercar bastante la cámara para que ustedes vean cómo se corta Miren, se corta se jala el hilo y se corta a ras entonces no hay necesidad de quemar ni nada ¿sí ven? no se ve no se ve para nada ahora vamos a ponerle el topo y terminamos nuestro arete vamos a poner el topo. allí si sí le colocaste las argollitas verdad porque a nosotros nos quedamos sí a este se le colocan dos argollitas acá a extremo y una arriba esta Ajá, vamos esta, a... esta y esta que amarra las dos vamos a colocarle la argollita a él. Y nos quedó Nuestros hermosos aretes Muy bonito Sí Yo le pongo ese en topo ¿Va a ser las dos argollitas que dimos? Son el... tres Ah, ok el sí, está que está. Tiene... sí, ya les Ay. muestro Ah, bueno, eh Pueden comprar las argollitas o las pueden hacer, las argollitas también las enseñamos a hacer en los talleres, porque a veces por una argollita nos, por una argollita nos paramos, ¿no? Las pueden comprar ya hechas, aquí, para las encuentran, o las pueden hacer en un hilo. Con la con O para estar en la casa, porque todo ya activé los comentarios si tienen alguna sí. pregunta. Preguntas, dudas, lo que vayan teniendo, lo van a ir. Sí. Comentando, porque ya estamos próximos a finalizar. Bueno, este arete lo hice con drops dorados, mire cómo se ve de lindo, y este lo hice con plateado, para que vean la diferencia, se ve hermoso. Pues tenemos miedo de combinar plateado con dorado, pero miren, que queda bonito. Se ven hermosísimos. Sí. Entonces, miren aquí, aquí tengo eh, la, la gotita, la basecita, entonces lo que yo voy a hacer es que la voy a colgar una argollita en este extremo. Vamos a abrir un poquito la base. Ese qué calibre es, profe. De las argollas. Las argollas pueden usar el 18, eh, pueden usar el 20. Cualquiera de esos pueden usar. Y simplemente es que la metan allí, la, la cierren. Recuerden que para cerrar siempre van a necesitar dos pinzitas. Colocan otra al otro extremo. también otra en el otro extremo, simplemente la colocan ahí y la cierran. Adelante porque está pincita ya. Sí. Entonces Fain nos va a poner allí eh, las ideas que hicimos con, con las bases. Sí, esta es una idea. Con esta, esta el teniza sí Y este, mira Ay, qué sí. lindo. <risa> Sí, esta, esta, esta la hice con, con rondelas. Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos dos. Miren, ya le colgué dos argollitas allí, pero como queremos que uh -huh. nos quede de frente, entonces le ponemos otra a las dos argollas. Para unirlas que quedaron. Sí, que queden. Eh, ya les muestro cómo de queda. Uh -huh. Vamos a unir las tres aquí. Sí. Y de allí ya es más fácil colocar el Colgar topo. El topo acá. Miren, aquí quiero contarles, ¿qué diferencia es con el tejido que hicimos hoy? Hacemos las coronitas, luego nos devolvemos y en vez de meter las tilas, metemos los drops. ¿Sí ven? Súper. Sí, hacer que uh -huh. Sí así quedan con las argollas argollas y aquí ya colgan el topito uh -huh. pueden hacer bases circulares en alambrigo si quieres puedes eh, vamos a desactivarlos para que ellas quieren ver desactivarlos para que vean bien las las, bases. las ideas Ajá. con estas las bases las que hicimos. y estas son las bases que hicimos desde acá solo con el alambre Uh -huh. entonces, profesor, si quieres, aquí. para que vean pues la diferencia cuando eh, sin el tejido y con el tejido entonces ya pueden ver que pueden fusionar las técnicas eh, claro y pueden, y pueden personalizar sus accesorios porque uh -huh. como les decía siempre eh, pues vamos a encontrar las mismas bases y queremos hacer algo diferente, el alambrismo es una técnica que nos puede ayudar para para cambiar un poquito los accesorios, ¿no? Entonces, eh, si quieres, Fay, voltea la cámara. Ya, eh, si tienen alguna nos, pregunta, no sé. Nos dices, nos dices tus clases, qué tipo de clases estás dando. Fay es una eh, experta dando clase eh, presencial. Ay, gracias. Yo les recomiendo, Betty es mi profesora de alambrismo tiene una paciencia enorme, se la recomiendo es una experta en lo que hace gracias Fai. lo mismo digo yo de ti una experta pero yo con el Miyuki todavía no, no me he atrevido todavía es una técnica que me parece es que es de, demasiada esa sí que necesita de paciencia De eh, detalle espacio, de, es así cuentica por cuentita entonces yo soy como más de mis manos son más bruscas, como que el alambre es, es como más mío, ¿no? Las agujas. Yo, he saltado, de... yo, soy brusca, yo soy muy brusca, yo soy muy brusca, termino doblando el alambre y estoy trabajando en ello, estoy practicando todos los días porque todos los días se aprende, pero mi profesora Betty me tiene, tiene una paciencia enorme. Y, Fai, en y lo otro, el otro es que también yo soy muy demorada, entonces... Eh, es eh, eso yo creo que es, hay que tener rapidez también porque si no hay, nos echamos un día haciendo un par de aretes <risa> sí. bueno, bueno entonces hoy está, tú estás en la sede de Bogotá, les voy a mostrar el, el almacén, las chicas que muy amablemente eh, nos atienden, son muy lindas, les recomiendo el almacén queda en la, en la carrera 17 eh, número ay, caramba, número 52-71, local 2. Eh, aquí están las chicas, les voy a mostrar más o sí, menos sí. el almacén. como es? Eh, acá está María Teresa. Hola, que tal? Está. Muy Hola. bien. Está? ¿Más Demasiado. Les presento a Fai, mi tocaya. Hola. Hola. Les presento a Sandra. Hola, Sala. Hola. Y aquí está el almacén. Está muy lindo, muy organizado. Se lo recomiendo mucho. Espero que nos visiten pronto. Todos los materiales que ¿Qué días estás en clase, Fay? ¿Qué días estás dando? Los días, que, los días que estoy en clase son viernes de 1 a 4 de la tarde y sábados de 1 a 4 de la tarde. La clase tiene un valor de 20 mil pesos. Y hay que, hay que apuntarse antes, ¿no? Hay que avisar sí, sí. con tiempo, porque se están sí, manejando es... grupos pequeños. Sí, sí, sí, nos estamos cuidando sí. mucho. Eh, trabajamos en la parte de arriba, aislados totalmente de, en público. Les voy a mostrar más o menos, tenía un poquito de suerte. Les voy a mostrar el área donde trabajamos. Voy a voltear la cámara. Segundo. Mm. Aquí, la mesa la tenemos acomodada de tal manera que no se vayan, que no, no, no haya contacto una con la otra. Listo. Uh -huh. Listo, entonces, Fai, está, y estás dando también clases virtuales, ¿no, Fai? Sí, sí, doy clases virtuales. Fai, la pueden buscar allí en Instagram, está como Fai... No. Fai Arte y Bisutería. Fai Arte y Bisutería. Ajá. Listo. Y a mí me pueden encontrar como BC Joyería Artesanal eh, me pueden escribir al el interno, ahí aparece también mi WhatsApp, las que, personas que quieran de pronto empezar a, a conocer sobre esta técnica de alambrismo, manejo lo que es alambrismo y punto peruano, esto es punto peruano, que es sí, tejido maravilla. a coche, eh, y tenemos los cursos virtuales en este momento, ya el próximo año empezamos con clases presenciales, pero yo estoy en Cali, y siempre, por lo general, estoy en la sede sur de, eh, de Carol. Uh -huh. Entonces, eh, esperamos que les haya gustado. Yo siempre les, les recalco mucho en mis, en mis videos de que pues, el alambrismo es una técnica que se puede fusionar, fusionar con las otras técnicas que eh, en alambrismo hacemos desde una argolla, un broche, hacemos las bases, absolutamente todo para poder fusionar con estas técnicas, la podemos fusionar. Eh, ya vieron con, con los tejidos eh, de Miyuki las diferentes técnicas. Se puede fusionar también fácilmente con el soltage. Se puede fusionar, eh, por ejemplo, cuando trabajamos esto que es punto peruano, también necesitamos mucho el alambrismo. Que si necesitan una argollita, esa la pueden hacer en alambrismo. Entonces, el alambrismo es muy versátil y ayuda mucho para fusionar con otras técnicas. Esto. Eh, Fai, que es la experta en, en Miyuki, nos ha hecho unos hermosos aretes y nos ha enseñado unos tejidos especiales para que ustedes puedan personalizar sus accesorios. Eh, hola Yoli, este Yoli es punto peruano, ya tú ya tienes las bases. Eh, entonces, dirección en Cali, nos están preguntando la dirección. Hola Dianita. Nosotros estamos en la avenida Cuarta... Paola, me colabora. ¿De o sea, aquí del norte? Avenida Quinta Norte. Avenida Quinta Norte. Número 23. BN 93. BN 93. Esto es por Pasarela. Pasarela. Está es la sede de Pasarela, al frente de Pasarela. Estamos. Local 20. Local 20. Las personas de Cali. Eh, bueno, no siendo más, nos despedimos. Gracias, Chai. Muchas Subay. gracias. Por estar Gracias por la invitación. Que les haya gustado esta fusión de ah, técnicas. Si sí. ¿Sí? quieren otros videos, otras nos eh? avisan. Ajá. Sí. sí. Aquí de pronto, mire, yo tengo unos aretitos. Son una base en un corazón. Hermoso. Tejido por dentro, mira. Por, Lo podemos no hacer. Es, no es delica, es el otro. No me acuerdo. Mostacilla o rocalla. Es, ajá. Que es parejita. Entonces pueden hacer infinidad de, de accesorios diferentes y todo no solamente regirse por lo que hay sino que pueden combinar y fusionar las técnicas, ¿listo? Gracias, Fay, por tu tiempo. Gracias. Muchas ya, gracias a ustedes este por la invitación. Video va a quedar guardado. Esta es la segunda parte, la primera ya la pueden encontrar en nuestro feed y nada, muchas gracias, esperamos verlos en otro en vivo. Y nada, Fai, muchas gracias, y a la profe Betty también, esperamos verlos por acá, por nuestras tiendas. Entonces, que pasen una linda tarde. Chao. Bye, bye. Chao.